Restaurante El Gamonal, un lugar acogedor donde podrá disfrutar de nuestras especialidades: en cordero lechal, chuletón de buey, cochinillo, pescado la sal, además de nuestra gran selección de vinos, con un servicio de calidad. Visite nuestro restaurante y salón de boda. Estamos en la carretera de Ronda, Camino La Quinta. Teléfono 952 789921 21 San Pedro de Alcántara.